Lesiones musculares y tendinosas. Este tipo de lesiones son las más frecuentes en el mundo del deporte y la mayoría de las veces se les suele prestar poca importancia, ya que el lesionado puede seguir con su actividad diaria habitual después del daño, excepto la deportiva. El tejido muscular, al disponer de una buena vascularización sanguínea, suele curar con más facilidad y otras estructuras del aparato locomotor... ...los músculos se pueden lesionar... ...por un trauma directo, una contusión o indirecto... ...sobrecarga... ...y las lesiones resultantes pueden ser... ...del tipo de los hematomas intra o intermusculares... ...y las roturas parciales o totales... ...ambas pueden ser por estiramiento o por compresión... Sobre los calambres, son una contracción involuntaria y sostenida del músculo, que causa dolor local, moderado o intenso. Hay diversas teorías que tratan de justificar su origen. Entre ellas se encuentra la pérdida de agua y electrolitos, sobre todo magnesio y potasio. Otros autores señalan como causa la falta de eficiencia biomecánica, ...que podría corregirse con un buen trabajo de fortalecimiento y de estiramientos. Y finalmente, se cree que su aparición guarda relación con la utilización de las proteínas como sustrato energético. Por consiguiente, una buena nutrición e hidratación junto al cuidado de la técnica... ...serían las mejores recomendaciones para evitar que aparezcan. Una vez que aparecen... Reponer nutrientes, disminuir el ritmo e intensidad del ejercicio y el estiramiento muscular son nuestros mejores aliados. Recientemente se están llevando a cabo estudios para tratar los calambres musculares con técnicas de hiperventilación, con resultados muy esperanzadores. Respecto a las agujetas, se ha podido comprobar que las agujetas en inglés su acrónimo es DOMS, son un dolor localizado de aparición tardía, con un pico máximo entre las 24 y 48 horas tras el ejercicio, causado por exposición repetida a contracciones musculares excéntricas o ejercicio desacostumbrado, como consecuencia de los cambios bioquímicos tras el daño muscular que se origina. Respecto a la rotura muscular, son las lesiones más graves, sin duda, desde el punto de vista de la evolución del rendimiento. El músculo se puede romper por estiramiento importante, por contracción extrema y por descoordinación de las cadenas musculares al realizar el ejercicio. Es decir, que el músculo antagonista se contraiga cuando debe relajarse y que el agonista se contraiga al mismo tiempo. Si a este factor de incoordinación se unen otros agentes estresantes, como son la fatiga, el frío, una higiene deportiva deficiente, véase un mal calentamiento, enfriamientos, rehidrataciones inadecuadas, la presencia de focos infecciosos, etc., se sufre con más facilidad este tipo de lesiones. Hay varios grados de lesión. El estiramiento grado 1. Elongación o contractura, la más habitual. No existe aquí una rotura del músculo como tal, sino que ha llegado a su máximo estiramiento. Se producen pequeños hematomas internos. El gran problema es que el dolor que ocasiona permite seguir practicando el deporte, con lo que se corre el riesgo de agravar seriamente la lesión. A la palpación no se nota nada aparentemente. El tratamiento es... Frío inmediato, reposo deportivo, compresión no obligatoria, puede ir bien la elevación del miembro afectado. A partir del segundo día, aplicar calor y ligero masaje alrededor de la lesión. Si afecta al miembro inferior, del quinto al séptimo día se puede iniciar la carrera, pero la reincorporación debe ser muy paulatina, siguiendo el protocolo que Voy a comentaros, carrera suave en línea recta, aumentar el ritmo cada 24 horas, iniciar progresiones hasta el 80% del máximo a partir del décimo día y realizar cambios de ritmo en la tercera semana. A los 12-14 días se suele estar recuperado. La rotura fibrilar, estiramiento de segundo grado o tirón muscular. Es muy frecuente también, al igual que el primer caso. Siempre hay un hematoma, no como en el anterior donde no existía ese hematoma, que a veces es visible a las 24-48 horas. Se suelen romper pocas fibras. La sintomatología es clara. Quedarse clavado, echando la mano a la zona dañada. Es como sentir una pedrada inmediata sobre ese lugar. ...con un dolor espontáneo muy intenso y punzante... ...que te deja clavado. A la exploración se puede notar una ligera depresión en el músculo. También puede experimentar el sujeto dolor... ...a la contracción y al estiramiento... ...pero puede realizarlo aún. Una excepción la constituye el músculo recto anterior... ...que puede confundir... ...de modo que exista poco dolor aunque el músculo esté completamente roto. El tratamiento es muy similar al grado anterior, pero durante un tiempo más prolongado. A partir del tercer día comenzar la fisioterapia. Desde el séptimo, masajes suaves sobre la lesión. Hasta ahora era alrededor de la lesión. Y comienzo del estiramiento y de la potenciación. Desde el décimo día se puede reincorporar al entrenamiento, pero nunca si existe dolor, ojo. A las tres semanas podemos comenzar a entrenar cuidando la alternancia del esfuerzo, relación, trabajo, descanso, y con pocos cambios de ritmos. La rotura muscular o estiramiento de grado 3. Aquí la cantidad de músculo que se rompe es considerable aunque casi nunca se llega a romper del todo. El dolor es intensísimo. Aparece un hematoma importante y se aprecia un defecto significativo en la superficie muscular que afecta claramente a una amplia zona. El tratamiento es muy similar al grado anterior de lesión, pero obviamente durante más tiempo. Está indicado el vendaje compresivo y el reposo total durante una semana. Ocasionalmente puede ser necesaria una intervención quirúrgica para aproximar los extremos separados del músculo. En cuanto a la recuperación puede llegar al, a alcanzar eh, alrededor de los dos meses y es muy importante el tratamiento fisioterapéutico de rehabilitación incluyendo potenciación, masajes y estiramientos ligeros. Respecto a las lesiones tendinosas, el músculo está unido al hueso mediante un tendón, a través del cual se comunican los efectos de las contracciones musculares. Está formado principalmente por colágeno, que le proporciona resistencia mecánica, y de elastina, que le otorga elasticidad. Soporta muy bien las fuerzas tensoras, pero resisten francamente mal las fuerzas de compresión y de cizallamiento. Poseen una mala vascularización, lo que dificulta su recuperación en caso de sufrir algún daño. De hecho, hay zonas que pueden degenerar por falta de vascularización y romperse espontáneamente. Las lesiones tendinosas pueden ser de tipo inflamatorio o bien roturas. Tendinitis de inserción o tenoperiostitis. La inflamación de la inserción músculo tendinosa está producida por la tensión repetida en la inserción y en la superficie del hueso o periosteo. Eh, se produce por accidentes microtraumáticos de repetición relacionados con un gesto deportivo habitual. Y el material deportivo que se utiliza cuando no se realiza de forma correcta. Se manifiesta con dolor localizado en el lugar de inserción, que aumenta cuando se contrae el grupo muscular afectado, con ligera tumefacción en algunas ocasiones. El tratamiento es médico, a base de reposo deportivo, antiinflamatorios tópicos o sistémicos, aplicación de calor, electroterapia, láser, acupuntura, auriculoterapia e infiltraciones locales. Para prevenir la recaída se recomienda tratar de averiguar los factores desencadenantes como son las sobrecargas, el uso inadecuado del material deportivo o algún gesto técnico erróneo para de esta forma eliminarlo. Respecto a la rotura parcial del tendón es una patología traumática por mecanismo indirecto aunque también puede ser causada por sobrecargas repetidas. Según la extensión de la lesión, a veces no se le presta suficiente atención en la creencia de que se trata de una inflamación simple. Se manifiesta con dolor de inicio súbito con un movimiento concreto del área dañada, cuando se trabaja contra resistencia. En ocasiones se aprecia un defecto doloroso sobre el tendón, y el diagnóstico hay que confirmarlo mediante ecografía y resonancia. El tratamiento debe ser realizado siempre por el médico especialista. Respecto a la rotura total del tendón, hay que decir que suele producirse sobre un tendón degenerado habitualmente, generalmente en antiguos deportistas que vuelven a la actividad tras años de inactividad. Se produce por un mecanismo indirecto, son frecuentes en el tendón de Aquiles, el tendón del bíceps, el supraespinoso y el tratamiento debe ser realizado siempre también por el médico especialista y con frecuencia van a precisar de cirugía. you oh.